En CESUR llevamos más de 15 años trabajando en tu futuro. Queremos que estés bien preparado el día de mañana y por eso te ofrecemos una educación de calidad, con un gran equipo docente y modernas instalaciones equipadas con lo mejor. Porque queremos que algún día seas lo que quieres ser.